Hola. Ya no hace falta que demos nuestro número por voz, podemos enseñar un código y que la otra persona lo escanee con su WhatsApp. Abrimos nuestro WhatsApp. Entramos a Ajustes. En la parte superior derecha verán un mini código, tocan ahí. Esto es lo que tienen que enseñar. Y la otra persona tiene que entrar a escanear código. Gracias por la visita.